Samuel David Vázquez, de 43 años de edad, fue apresado por miembros de la Policía Nacional, acusado de agredir físicamente a su esposa, la señora Griselda Gómez. Mientras era conducido por las instalaciones del Comando Noreste de la Policía Nacional, este alegó ser inocente de las acusaciones en su contra, y dijo que el golpe que presenta la mujer se lo hizo ella misma al chocar contra la pared. No. No, que la mujer me brincó arriba y, y chocó con la pared y se, se vio. ¿Ella sola chocó con la pared? Sí. ¿Han tenido problemas? No. ¿Es lo que dicen que fue usted la agredió? No. ¿Y entonces por qué la acusaste si no es cierto? No fue lo que pasó? No, porque ella me brincó y, y, y chocó de la pared. ¿Ella sola? Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.